Moni Aragón se suman las actividades que se realizan en toda España el día contra el Alzheimer, con un fin de semana repleto de actividades. La asociación AFAEAD es una asociación que, aunque bueno, el nombre sea un poco difícil de pronunciar, significa Asociación de Familiares, Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias. Entonces lleva el Molina funcionando desde hace 13 años ya. Se puso en marcha pues, gracias a que... ...unas cuantas mujeres... ...debido a los problemas que tenían con sus con sus padres, madres... Y, vieron la, y, ...y viendo la impotencia que tenían... ...de ver que aquí no había nada... ...que no había recursos... ...que los médicos, los geriatras, los neurólogos... En, en ...los especialistas les recomendaban... ...que hicieran, que tenían que hacer terapia cognitiva... ...que tenían que hacer ejercicios... ...para que esa memoria no fuera menos... ...y bueno, pues llegaban a Molina... ...y en Molina no había nada que pudieran hacer... ...entonces... Eh, ...unieron sus, todas sus fuerzas... ...y bueno, crearon esta asociación... ...que a día de hoy pues todavía sigue en marcha... ...que se le está intentando dar un empujoncito... ...porque hay mucha gente que todavía no la conoce... ...y que y hay mucha gente que teniendo el problema siquiera... Eh, ...teniendo ciertos problemas ni siquiera la conocen... ...queremos hacer llegar porque, porque es de mucha ayuda... ...hay un fisioterapeuta, hay un terapeuta ocupacional... ...entonces hay mucha gente, gente con mucha experiencia que bueno, pues que es capaz de, de ayudar más de lo, que, de lo que nos podemos imaginar. Y que bueno, que es un camino muy duro. Este paseo por el Alzheimer, que aunque las jornadas de este fin de semana se llaman así, es toda, desde que uno empieza es todo un paseo. Eh, un paseo duro y largo y yo creo que desde la asociación se puede hacer mucho, mucho pues por, por, por ayudar tanto a los enfermos y como sobre todo a los familiares y cuidadores de la asociación. Bueno, pues como ha contado Sandra, eh, esta asociación eh, estaba claro que en Molina, una zona rural como la nuestra, pues desgraciadamente estamos afectados por esta enfermedad, este tipo de demencias, especialmente el Alzheimer. Y ya que hay un tejido asociativo tan importante en Molina, faltaba de alguna manera hacer algo de este tipo. ¿no? Este año pues, bueno, hemos podido juntarnos, hemos podido poner de acuerdo a muchas asociaciones que van a colaborar en este fin de semana de paseo por el Alzheimer y se ha conseguido pues, de alguna manera sensibilizar, dar a conocer y hacer algo pues para la gente mayor que realmente pues son quienes están afectados por las enfermedades y sobre todo teniendo en cuenta los cuidadores, las personas que están, que están con estos enfermos. Ayer hubo una, un documental, esta mañana hemos tenido una charla, ahora hemos tenido este musical y recital poético y mañana vamos a tener una actividad deportiva que nos lo va a explicar Ana Belén. El camino verde, camino verde. de pena, las margaritas, la fuente se ha secado, las artucenas de San marchita. dicho maría esto es importante para todos pero necesitamos estar todos ahí todos somos todas las asociaciones y la población la manera de difundir este esta enfermedad y el conocimiento de, de todo esto tiene que ser a base de que de, desde los más chiquitines, como ha habido hoy por aquí, hasta los más mayores, todos estamos implicados y nos puede, podemos sufrir esta, este paseo por el Alzheimer. Eh, todas las actividades, bueno, ya las ha dicho María, pues eh, se ha hecho una. Se ha se ha, se ha expuesto una película y hoy ha sido los relatos y mañana va a haber una carrera con el fin de recaudar dinero pues para ayudar a la asociación y dar un, un poco de impulso. Va a ser una carrera por, la, por, por Molina, saldrá desde La Sabina, son cuatro kilómetros, cada uno corre lo que quiere. Eh, y bueno, corre por Molina y llega hasta Las Sabinas otra vez, luego tendremos por otra asociación, nos dará un picnic y bueno, aquí acaban las primeras jornadas que espero que dure mucho tiempo.